Romeo y Julieta Atención estudiantes, ya es tiempo de otra fabulosa producción de la clase de drama de la señorita Stark ¡Ah! Otra de sus aburridas obras Orgullosamente presentaremos de William Shakespeare, Romeo y Julieta ¡Ah! <ríe> uh, Pero, ¿se refiere a la película del año pasado? ediciones serán el viernes. Después de clases estén ahí o no estén. No se preocupe, no estaré. El drama pesta. ¡Adoro el arte dramático! ¡El olor del maquillaje! ¡El rugido de toda la multitud! Disculpe, señorita Stark. Su brazaleta me está arrancando la oreja. Creo que cualquiera de las dos sería una Julieta encantadora, niña. Gracias, señorita, pero por lo que a mí respecta, voy a estar muy ocupada. Y si todavía no se diera el papel de Romeo, tú habrías sido un robusto y corpulento Romeo Pero creí que las audiciones eran el fin de semana Sí, ¿Mm? ¿quién es Romeo? Hola Stark Buen protagonista Él es de octavo grado Yo adoro el drama Audición, anótense aquí ¿Es Romeo? Ah, oh, Pepi. Creí que decías que el drama apestaba. Eso fue antes de enterarme que Craig Bean va a ser el papel de Romeo. ¿Quieres estar en la obra por un hombre? Ah, Craig Bean no es cualquier hombre. Si sí consigo el papel de la joven Julieta, ¡ay! Ah, solo piensa dónde llegaría. ¡Esto es entretenimiento! Soy Sherry Splin con un reportaje de los verdaderos Romeo y Julieta de Shakespeare, Pepper and Pearson y Craig Bean de octavo grado. Craig, cuéntanos algo. Es fresca y, y muy reservada. ¡Qué! ¡Oh, ¿tú? oh no! Ah, uh, Pepi. Mm -hmm. Estás asustándome de nuevo. Mm -mm. Hoy audición. Cielo. ¡Podría matarte con mucho, mucho amor! ¡Ah! ¡Oh! ¡No está en el libreto! ¡Greg! ¡Nunca te haría daño! La Alondra y el reacio sapo intercambiaron miradas... A... ¿Cómo se dice en español? ¡Oh, fortuna! ¡Fortuna! ¡Todos! ¡Los hombres os llaman veleidosas, y sois... veleidosa! si soy! ¡Veleidosa ¿qué hacéis con él! <risa> ¡Romeo! ¿Qué satisfacción podríais tener esta noche? Debo saber de vos en cada día de la hora. Porque en un minuto hay muchos días. <risa> <risa> Yo podría acostumbrarme a esto de la actuación. Aplausos, luces, Craig, <risa> ¿Escenario? El resultado se sabrá el lunes a las 12! Lunes, casi a las 12. Oye, Pepper, adivina quién será el tramoyista. ¿Cómo lo conseguiste? Ay, pues no tengo idea, pero el tramoyista consigue mucho jugo. ¿Eh? Los papeles para Romeo y Julieta están decididos. La parte de Julieta la hará... sí, <tose> Rooney. Prometo no olvidar a las perdedoras en mi ascenso. Para los personajes de apoyo, uh -huh. la parte de la nodriza la hará... Pepperan ¿Qué? ¿La nodriza? Pero la nodriza es la base de toda la historia. Es el pegamento que mantiene a toda la historia unida. Pero la nodriza únicamente tiene una escena con... con Romeo... Peperán, el personaje de la nodriza es muy importante. Bueno, sí me gustó la escena con Lady Capulet. ¡Maravilloso! Casi olvido darte esto. Tu personaje debe tener un cuerpo bastante más robusto, como comprenderás. ¿Qué es lo que pasa? ¡Por favor, pero Craig! ¡Soy la reservada! ¿Recuerdas? Lo siento, señorita Stark, pero no hay modo de que haga el ridículo enfrente de todo el mundo y Craig solo por una obra intrascendente. Bien hecho, Pepperan. Si no puedes hacer a Julieta con el Romeo de Craig, no tiene objeto que lo hagas. Lo sé. Aunque la nodriza es un personaje bastante importante. Ah, por favor, Peperán. Uh -huh. Shakespeare no podía crear un personaje más insignificante si su vida dependiera de ello. En realidad, si lo piensas bien, Romeo y Julieta es una obra bastante tonta. ¿Obra tonta? ¡Julieta es una de las mejores obras! ¡Son los personajes de amor más memorables de la historia! En realidad, el papel de la nodriza es uno de los más importantes. ¡Ella es la ventana del alma de Julieta! ¡Rayos, Pepperan. ¿Mm? Si te sientes tan apasionada con eso, tal vez deberías hacer a la nodriza. Pues sí, tal vez lo haga. <risa> Allá, allá. ¡Ay, mi línea, Peperán! ¡Allá no hay luz de día! Era la alondra, el heraldo de la mañana. Peperán, ¿qué se supone que haga con este arbusto? Sostenerlo me incapacita para tomar jugo. Es parte del huerto. Su propósito es proveer protección para Romeo durante la escena del balcón. <risa> ¿Mi línea, Peperán? ¡Besas con propiedad, Romeo! ¿Tres palabras dulce, Romeo? Y vuelas... Buenas noches a ti. Romeo y Julieta esta noche. Solo quiero decir que ha sido un placer trabajar con ustedes. Y sé que hoy será una noche de triunfo. ¡Nadie se mueva! ¡Perdí un lente de contacto! No tiene ningún objeto. No podré leer la pantalla. ¡Dulce madre de todo lo bueno! ¡Nuestra obra está arruinada! ¡Ah! Oye, Stark. Pearson se sabe el papel. Ella puede hacer a Julieta. ¡No, yo no puedo! ¡Soy la nodriza! ¡Soy la base de toda la obra! Hazlo, Pepper. Hazlo por amor a Shakespeare. Tienes razón. La función debe continuar. ¿Pero quién hará la nodriza? Yo puedo hacerla si quiere. ¡Es la mejor Julieta que se haya visto! ¡Ay, ¡Oh, rayos! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo! ¡Empujen! ¡Empujen! Um, oh, rayos. ¿Qué es lo que bloquea la luz de esa ventana? ¡No! ¡Ah! ¡Ve afuera! ¿Quieres un jugo? ¡Ay! ¿Pero que nos indujo a hacer esta estúpida obra? Esto no es jugo, sino que es el nombre de mi peor enemigo ¡Ay! Ahora no sé qué hacer ¡No! ¿Podrías leer el teleapuntador? Uh -huh. uh. ¡Madame! ¿Nodriza? ¡Oh! ¡Ahora marchaos! ¡Más luz y la luz creciendo! ¡Dije marchaos! ¡Ay! ¡Pues esta carga debo soportarla yo sola! ¡Oh! ¡Feliz saga! ¡Esta es vuestra funda! ¡Oxidaos y dejadme... Es nuestra estrella Estuviste genial, oh. Pepí oh. Oye, oh, cuidado, fíjate por dónde vas El drama es genial ¡Estuviste oh. magnífica! ¡Genial! ¡Qué bueno que la escuela quiere hacer otra producción este año! Podría considerar hacerla dándole a mi parte el escaparate apropiado para mis maravillosas habilidades histriónicas. La Sirenita ¿Quiero encontrar el amor fuera del mar? ¡Pero a una sirena! ¿Como yo, quién podría amar? ¡Ah! ¿Podría ser un poco más fría? El drama pesta. Thank